Bueno, aquí tenemos a Diloné, tema haitiano, quiere hablar de, de Haití, eh, eh, eh, el licenciado, si, si tú Me supiera a tiempo para, para que pueda expresar. Si tú supiera que no, muy buenas tardes, amables televidentes, Roberto, Veloz. No, mira, hoy venimos con un tema... Relacionado con el proceso electoral en los Estados Unidos, porque ese tema todavía no, no se ha cerrado. a los miembros de la Junta electo, ¿eh? hoy? Sí, ¿verdad? no fue hoy. ayer, hoy, miérc sí, eh, hoy, hoy miércoles, hoy, hoy miércoles, sí. hoy Usted está como yo, restándole un no, día al no, torneo hoy de, de, de, de pelota. Ganó Román Jaques, como yo te dije que aquella viste. Sí, porque... Y, y a, y y y a y tu y amiga, America. no, y a mi amiga eh, Dolores, ah, Dolores Fernández, sí, esa es mi amiga, esa sí, sí. es muy buena, sí. Felicidades de bien, aquí a ahora ella. hay que empujar para la Cámara de Cuentas con el licenciado Ramón Antigua. Muy que, bueno. Que Yo vi la entrevista aquí, excelente la Cámara de Cuentas. O sea, sí. ya tenemos, aunque eh, eh, la señora que tú mencionaste... Se me fue. Dolores, Dolores Fernández. Dolores, ella vivió mucho aquí, no es de San Francisco de Macorís. Pero sí, ha hecho ella, ella duró aquí, ¿no? como unos 10 años en el registro civil. Exacto. Cuando estaba, cuando estaba ahí a en la... Miguelga, eh, también, eh, sí, como suplente. Eh, sí, pero eh, que, que, prácticamente dos franco-macorizanas. Sí, exactamente. Y eh, Ahora que necesitamos en la Cámara de Cuentas a Ramón Antiguo. Sí, muy bueno Entonces cuénteme, entonces, ¿qué es lo que tenemos? No, hoy vamos a compartir o seguir compartiendo el tema. Eh, de las elecciones de Estados Unidos, pero desde ¿Ya otro... ¿Ya te a Pompeo fue? Eh, desde otro punto de vista, no, Pompeo está tranquilo, un poquito caliente, porque dio sí. una Yo le siento a usted una, una cosita como republicana... No, no, no, no, no, no. no ¿Eh? yo, yo apostaba a Trump, ahora bien, estábamos haciendo un análisis partiendo de una realidad que se estaba dando, de hecho, nos dimos cuenta... ¿O nos damos cuenta que todavía hay un tranque en los Estados Unidos? No, no, no. no. Sí, no, no, sí, no. hay un tranque porque... No, eso es Mira acá. que lo que sucede, no es lo mismo... ¿Es un pataleo? No, hermano, mira. ¿Un pataleo? Mira que lo que sucede, no es lo mismo un pataleo, como tú dices, Ajá. de un candidato presidencial que no sea presidente en función en, el, en ese ¿Y momento. qué pasó en el PLD? ¿El, Leonel, el presidente No, de no, el no, no, eso es diferente. ¿Y lo sacan? No, no, eso es diferente, Ajá. hermano. Ahora dife sí, es diferente. Sí, mira, no mira, como... mira, tú sabes que Estados Unidos... Ajá. Estados Unidos ha sido un ejemplo de democracia Correcto. a nivel mundial Correcto. en toda su historia. Correcto. Y ha quedado muy mal parada con esta situación. Por ejemplo, ayer Pompeo dijo que la transición va Mike a ser... Pompeo, sí, Mike Pompeo. El que trajo los 2.000 secretar, mil El secretario el que, de Estado de los Estados este país, Unidos. Sí, él, supuestamente, pero no lo hemos visto. Eso es supuestamente una ayuda de dos mil millones de dólares, pero eso no se ha visto. Pero <risa> está ahí. Se Entonces, eh, Pompeo dijo ayer... Que la transición va a ser pacífica. <risa> Pero la transición del segundo mandato del presidente Donald Trump. O sea, Pero, eh, hay escúchame, un... licenciado, ¿por qué usted me trae la noticia de Fompeo y no me trae la, la noticia del vicepresidente eh, eh, eh, Pence. Mike Pence. My Pence. My Pence. My Pence. Uh -huh. Que se fue de vacaciones. En medio de esta crisis democrática. Lo que sucede es ajá. que hay que darle seguimiento a las decisiones del presidente, okay. que es Trump, eh, eh, Entonces, para uno poder hacer un análisis. Entonces, mira, Trump despidió a Mark Spencer. No, no, Mark el Spencer dire no. El director, sí, el director Mike, de... Mike de Pence, el vicepresidente. No, no. Ah, ah. Mark Spencer. Ah, Mark Spencer. Sí, el inglés que estamos. Sí, hermano. Sí, el, inglés. el director del Pentágono. Sí, pero ellos eran enemiguitos y no se no, Pero llamé. lo despidió y a cuatro sí, más. O sea, sí. eso no es una buena señal. En un momento donde se niega... No, no, eso? eso. Hágame la lectura. Yo de, tengo mi lectura de eso. Eso da una señal de que yo tengo el poder. Ajá. Sí, analizando. Ajá. Yo tengo el poder y Ajá. hago con el poder lo que Ajá. yo quiera. Ajá. Tengan cuidado. No, pero ese, ahora ahora él tiene el poder porque la constitución de los Estados se, Unidos lo, permite, se lo permite. Pero lo permite. la constitución dice que tiene que llegar el 20. Y usted sabe lo que le están diciendo a Donald Trump, el mensaje. ¿Qué le dicen? Que cómo quiere que lo saquen. Con el, el, la guardia, la marina, eh, ¿cómo? Porque, óigame, eso se tiene que cumplir el 20. Y si él no sale, lo sacan. Mira, Roberto eso no entra en discusión ah, pues ya. en Estados Unidos los poderes no del gracia? Estado están debidamente eh, delimitados y son independientes ahí sí, ahí sí funciona la independencia de poderes en los Estados Unidos el poder ejecutivo la justicia y el senado de, de los Estados Unidos son tres poderes que funcionan de manera independiente ahora bien hay uno que se superpone a los otros dos por ejemplo, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, eh, se están dando los aprestos para que las Cortes Estatales conozcan rápidamente los casos de impugnación que hicieron los republicanos para que eso a la mayor brevedad suba a la Suprema Corte de Justicia. Ellos están apostando de que la Suprema Corte de Justicia le va a dar ganancia de causa. Porque ellos han dividido los votos del pasado proceso electoral en dos partes. Votos legales y supuestamente votos ilegales. Entonces, ellos están buscando con eso, de que la Suprema le dé la ganancia de Francia. Si la Suprema, que creo que no lo va a hacer, ¿eh? porque es muy evidente eh, el triunfo de eh, Biden, si la Suprema da un, un veredicto a favor... Pues mañana vamos a, a, a, a tocar ese tema temprano ¿Qué le parece? Para que eh, la gente de Estados Unidos pueda interactuar